Aquí estamos con un nuevo capítulo de Sajku 37 disfrútenlo y perdón por la demora. Una creciente amenaza. Este poder... señor. chica. ¿Está todo bien? Ella lo hizo. Ella la mató. Foxy le había pedido piedad, pero ella estaba decidida a hacer su labor. Ella ni siquiera se opuso a Nictmare. Mangle se arrepentirá de eso. ¿Ya terminaste? No, al parecer han bloqueado el acceso. ¿Y ahora, ya terminaste? Estoy aún trabajando. ¿Y ahora, terminaste? No lo sé todavía. Vamos, te has demorado mucho, ¿qué pasa? Y... ¿Ya terminaste? Eso fue grosero. ¿Puedes finalmente callarte? Te odio. Odio a esta máquina. Estoy harto de esto. ¿Qué está pasando aquí? No puedo tener acceso a la máquina. Te contaré los detalles más tarde. Es tiempo de hacer un nuevo plan.